Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una comida muy fácil, rápida y sin ensuciar. Pechugas de pollo con verduras en papel aluminio para comer rico y sano. Ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a empezar pelando y cortando una cebolla mediana en medias lunas. Esta receta que les voy a dar es para dos pechugas, así que si van a hacer más, solo aumentan la cantidad de verdura. Por otro lado cortamos cuatro hojas de papel aluminio para empezar a armar los paquetes. Aceitamos del lado brillante y ponemos una base de la cebolla. Las pechugas las salpimentamos de un lado y del otro, y las ubicamos sobre las cebollas. También le voy a poner una zanahoria grande que voy a pelar y cortar en semicírculos. Le voy a agregar un zucchini grande cortado en trozos del tamaño de un bocado, medio ají morrón cortado en tiras, dos dientes de ajo picados y un tomate de redondo mediano. Ahora acomodamos todas las verduras alrededor de la pechuga y las salpimentamos. También le voy a agregar un poco de orégano y acá tengo un limón que lo voy a cortar en rodajas. Rociamos con aceite de oliva y ponemos dos rodajas de limón por pechuga. Tapamos con la otra hoja de papel aluminio con la parte brillante hacia abajo y cerramos bien de todos los lados para que no se escape el jugo y ni siquiera tengamos que lavar la sadera. Para cocinar las vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados durante unos 25 minutos media hora. Y así nos quedaron las pechugas listas, no saben el perfume que le da el limón